Bye. romántica, con un poco de virtuosismo, escrita por Franz Strauss, dicho, bueno, él fue, él fue cornista, él fue primer corno de la orquesta de, de su país, Bavaria, este, y bueno, pues como tal, él, él sabía de estas dificultades que tenía el, el instrumento, ¿no? Entonces es una obra muy, muy, muy bonita, que vale la pena venir a escuchar. De hecho, en los conciertos de Richard Strauss, en el 1, también en el segundo momento, es un poco así muy lírico. El, el concierto número 2 también, que es mucho más complicado, mucho más difícil. Que fue, los dos conciertos fueron compuestos para el papá, dedicados al papá. En que el 1 sí lo pudo tocar el papá, pero el 2 le dijo, sabes que no, esto está muy loco, está muy difícil, no, no, está intocable. Pero eh, tiene esa... Similitud con, con, con este concierto de Franz Strauss, eh, en sus segundos movimientos, esa, ese movimiento romántico. Sí, yo ya tengo nueve años aquí con esta orquesta y me siento muy afortunado de volver a tocar como solista, ser parte de, este, de esta temporada como solista y tocar este gran concierto. Los cuatro de Mozart, los dos, el, do, el número dos y el número cuatro sí tienen un poco de dificultad. El uno y el tres no tanto. Eh, de Franz Strauss es este se tocó cuando, bueno, creo yo, eso es lo que mi vago conocimiento este concierto se tocó hace más de 30 años cuando se fundó la orquesta. Cuando recién se fundó la orquesta se tocó este concierto con un cornista muy famoso, este, Barry Tucuel. Entonces, desde ese entonces, a la fecha, en todo México no se ha tocado hasta ahorita otra vez. Y digo, y este concierto lo, lo, lo toco también como homenaje, un, poco, un homenaje pequeño uh, en la memoria de mi padre, que él también fue cornista y él quiso tocar siempre este concierto pero no tuvo la, la oportunidad entonces es como también brindarle un pequeño homenaje a él